Hola, soy James Pichardo, trabajo como coordinador de seguridad e información en el Ministerio de Hacienda en República Dominicana y también soy fundador de la Fundación 12 CIR, una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación a la obtención de data que puede ayudar a mejorar la, y a manejar la criminalidad en línea en República Dominicana. La presentación del, del Ciberobservatorio a la comunidad, lo que es la reunión de ese aquí en el 21, fue bastante interesante. Primero porque tenía que cambiar la percepción, la percepción negativa de lo que es el escaneo en general el, el, el, como, como actividad. El escaneo, como todo el mundo sabe, es considerar una, una, una, una, una acción antes de, de, de un ataque, una acción de reconocimiento para tú saber las vulnerabilidades, las debilidades de, de, de un sistema. Pero en este caso se hace con motivos de, de, totalmente de investigación, se hace con la metodología de escaneo responsable, se hace de manera frontal, se hace de manera informativa. Entonces eh, la reunión de esta mañana fue bastante interesante porque era, eh, se trataba de eso, de cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a lo que es el escaneo, en cuanto es como todo, como todo. nosotros tenemos la, usamos la analogía del radar de, de que tienen las torres de control en los aeropuertos. O sea, es como un radar donde tú estás viendo todo lo, el radar. Los radars tú ves los aviones, pero no ves lo que tienen por dentro lo, lo, de los aviones. Por tanto, no, no cambia el tema de la privacidad, no es intrusivo. Los radares tampoco le evitan el que los aviones aterricen por las por la ondas que transmiten. El ciclo Observatorio es más o menos así, es un escaneo no invasivo que yo te da una perspectiva, una imagen casi en tiempo real de lo que, de lo que es la, la, el uso de direcciones IP en, en, en nuestro país, por ejemplo. Bueno, tengo dos o tres años asistiendo regularmente, un poco para establecer el contexto. Tengo dos, dos, dos, dos o tres años acudiendo a, a los eventos del ACNIC de manera semi-regular. Ah, y lo que he estado viendo es, como, como creador de una fundación, lo que he estado viendo es cómo buscar fondos para, para poder realizar las actividades de investigación. Eso para nosotros, obviamente, como una fundación sin fines de lucro, la obtención de fondos es una actividad primaria. Me topé con el proyecto Frida, con uno de los, buscando en los sitios del de, de, de Lagnic en la, el la web, pues, website del LACNIC uh, y bueno, uh, empecé a leer cuál era el tema, cómo ayudaban, cuál era el tipo de ayuda, que tenía que hacer, y me decidí a participar el año pasado, en el 2013, cuando junto con otro grupo de 4 o 5 personas ganamos el premio. Eh, la, la relación es, para mí ha sido es, es, esencial. Hice una presentación hace, esta mañana acerca de, del Ciberobservatorio Observatorio y la relación ha sido primordial para nuestro trabajo de investigación. Si sin Frida, sin los fondos de Frida o la ayuda, no hubiésemos podido llegar a donde estamos ahora, que creo que es una buena posición dentro del área de la comunidad de seguridad. Bien, el Ciberobservatorio Dominicano es un proyecto eh, de la Fundación 12 cir de la República Dominicana, eh, dedicado a, a escanear todas el, el, las direcciones de IP, todo el, el rango de direcciones de IP de República Dominicana, escanearlo en un sentido de responsable, que llamamos, el, la comunidad llama escaneo responsable, quiere decir que no sea disruptivo, que no viole leyes de privacidad, que, que el tráfico no, no, no moleste a otras actividades de, dentro de la red. Uh, y el Ciberobservatorio observatorio lo que, se, lo que trata es de tener una imagen, una imagen situacional, de la seguridad en República Dominicana, la postura que, que tiene que tener la República Dominicana, cuán segura es, cuánto, cómo son las direcciones IP manejadas, eh, cuántos servicios hay de qué tipo, catalogarlos, indexarlos, normalizarlos y un poco para al final o tener una imagen, como ya había dicho, una imagen que uno puede estudiar, puede tomar, tomar decisiones acerca de ayudarte a elaborar políticas de, de seguridad, eh, políticas de, de, de manejo de incidentes y todo ese tipo de cosas. Uh, también uh, eh, al principio estamos enfocados en el tema del escaneo, pero también vamos a cubrir aspectos como más pasivos ¿no? la colocación de honeypots y la colocación de otros dispositivos de, de remediación y de, y de recolección de datos. Primeramente el CIO Observatorio es obtener datos, obtener datos y hacerla públicamente disponible a la comunidad, o sea los c -Sids. Los c eh, de, tal cual la seguridad operacional la, eh, necesita data para poder manejarse, para poder responder incidentes. Sin datos, sin, sin data situacional, no se puede manejar un, un incidente de manera efectiva. Entonces, el, el ciberobservatorio te da esa data que a veces el CECIR no puede obtener, o, es muy difícil obtenerlo, o no es parte de su trabajo, solamente se dedican a hacer incidentes. El ciberobservatorio ayuda a dar esa data, a dar esa imagen en tiempo casi real, eh, porque se escanea cada día, cada día en 20 minutos, de, ...de lo que está pasando a nivel de, de direcciones IP. Sí, bueno, eh, yo diría que son esenciales, son importantes. En mi caso, en el caso de la de Fundación sé sí, si lo, sin los fondos Frida, lo hubiésemos arrancado. Lo que me parece particularmente interesante en Frida eh, es, el, es el monto, yo, una reflexión muy personal... El monto, eh, a mí me gustó muchísimo porque en principio parecía, un, parecía poco, pero es como la cantidad correcta para tú para hacer un uso adecuado de los recursos, hacer un uso eficiente de los recursos, por lo que para nosotros ha sido maravilloso. O sea, en vez de tener muchísimo dinero, tú tienes una cantidad casi correcta y exacta para iniciar tu, tu proyecto. Y en ese sentido, claro, que muchas comun comunidades de seguridad en Latinoamérica necesitan muchísima ayuda de seguridad y de redes en general necesitan mucha ayuda y, y este tipo de iniciativas como Frida obviamente hacen, hacen la diferencia. En nuestro caso han hecho la diferencia.